Thank you. pero en España todavía queda un camino largo que hacer. Las administraciones públicas están empezando a entender que este derecho debe correr a su cargo. El dinero público es fundamental para que la asistencia personal se garantice y llegue a las personas que, lo, que la necesitan en todo el país. Este congreso llega en un momento muy importante ya que el Movimiento Asociativo de Plena Inclusión ha hecho una apuesta firme por el poder de las personas, el coliderazgo, la autorrepresentación y la participación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. También necesita de apoyo que aseguren que tenemos buenas vidas y vidas elegidas. No me cabe la menor duda de que la asistencia personal es una herramienta imprescindible para que nosotros otras podamos vivir con los apoyos necesarios, apoyos personalizados y de calidad. Este congreso que se celebrará hoy y mañana va a darnos una visión actual y completa de cómo deben hacerse las cosas para lograr que el derecho a la asistencia personal se garantice y se haga una realidad. Nos hubiera gustado contar en este bloque con la presencia de un representante del Gobierno, como la Ministra de Derechos Sociales o el Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que por cuestiones de agenda no han podido acompañarnos. Y para que nos contaran de primera mano cómo va a regularse la asistencia personal dentro del plan de choque para la dependencia. También y también de, de la posibilidad de modificación de la prestación económica de cuidados en la familia. Esperamos que podamos tener espacios de diálogo para avanzar en este camino y os animamos a que participéis y a que aprendáis y sobre todo a que no dejéis de luchar para que, la, eh, para que se haga una realidad cambie y pueda ser más inclusiva más, y más justa para las personas con discapacidad que lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias Maribel. Ahora cedo la palabra a Luis callo Buenos días a todas, a todos. Un saludo muy cordial al Movimiento Plena Inclusión, a José, a Daniel, a Maribel y a, y a Santiago. A las personas con las que voy a coincidir en esta apertura de de este sugestivo congreso que vais a celebrar hoy y mañana de, de forma telemática. Me presento, soy Luis Callo, el presidente del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que es la agrupación de toda la sociedad civil articulada en torno a las personas con discapacidad en sus familias, de las que Plena Inclusión Confederación es miembro fundador y un bloque esencial de nuestra representación colectiva de, de todas las personas con discapacidad. Os felicito por la elección del, del tema de, de este congreso y también y, y de un modo muy, muy enfático porque sois las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo la que estáis encabezando, eh, liderando este congreso, expresándonos de modo directo, sin intermediaciones, con apoyos y será vuestra voz la que desde luego quede en esas conclusiones en estas propuestas que seguramente mañana a la conclusión del, del congreso pues podréis tener preparadas para dirigir a los gobiernos que son los responsables últimos en una sociedad democrática de legislar y de adoptar las políticas más convenientes y a las propias organizaciones de personas con discapacidad y, y sus familias. Os felicitaba por la elección del tema, la asistencia personal, porque no creáis, todo el mundo habla bien de ella, pero no el, todo el mundo trabaja lo suficiente por verla extendida. Lo decía Maribel, que queda muchísimo camino por recorrer. Y ahora mismo estamos en esa fase de hablar bien, pero de, de hacer poco. Y es de lamentar. Quiero recordar que este año 2021, que ya está casi acabando, eh, hará 15 años que se aprobó la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En 2006, una ley que establecía una nueva arquitectura de protección social, de promoción, en la que las personas con discapacidad, algunas de las personas con discapacidad, no todas, aquellas que necesitan apoyos más intensos para su autonomía personal, iban a encontrar, pues eso que, que decís en vuestro lema del Congreso, apoyos. Apoyos para una vida autónoma, para decidir por una misma, para participar comunitariamente y para desarrollar, desplegar el proyecto de vida que cada uno, que cada una tenga bien, equivocada o no equivocadamente ejerciendo su, su libertad. Pues 15 años después, y bueno, en términos de política pública son pocos, pero también son muchos, vemos que el sistema de autonomía y atención a la dependencia que creó esa ley, pues no ha dado los resultados apetecidos. Está muy lejos de las promesas que nos hizo. Y es evidente que esto se aplica de un modo, pues... ...casi completo a la asistencia personal. La asistencia personal es la prestación más inclusiva del elenco de apoyos, de prestaciones, de recursos que establecía esa ley. Como recordaba Maribel, pues viene establecida como derecho en el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y también en el propio artículo 19 de la ley 39-2006 que, que creaba el sistema de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal. Pues 15 años después, la asistencia personal es la prestación numéricamente minoritaria, apenas un 0,5% de todas las prestaciones del sistema consisten en una prestación de asistencia personal y hay muchos territorios, comunidades autónomas, ciudades autónomas, donde no hay ninguna prestación de asistencia personal reconocida. Esto, si nos atenemos a, a los números, que no suelen mentir, que, que nos dicen con contundencia lo que es y lo que no es. Pero si vamos ya no a, a la cantidad, sino a la calidad, vemos, como bien se apuntaba al comienzo, que no hay una regulación, ya no buena, sino siquiera regulación para que la asistencia personal como prestación se extienda y llegue a muchas personas con discapacidad que, que la necesita, Pero, y entrando creo en un ámbito que os interesa más como personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, es que hay algunas reticencias, algunas comunidades autónomas, algunos dirigentes políticos, administrativos, tienen dificultades para admitir, contra esto debemos rebelarnos y, y, y criticarlo y denunciarlo y actuar para que no sea así que la asistencia personal sea una prestación idónea para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Ponen trabas, eh, erigen dificultades, dicen que solo las personas en esa concepción ya anticuada, que incluso el propio derecho civil general ha superado con, con esa importante ley 8-2021 que entraba en vigor el septiembre pasado, que si no se tiene capacidad de obrar. Que si no se tiene capacidad para tomar las propias decisiones, como si alguna persona no la tuviera, no es posible adjudicar una prestación de asistencia personal. Esto es un elemento que desde el CERMI, con el apoyo de Plena Inclusión y de todas las demás entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, estamos tratando de contrarrestar la prestación de asistencia personal es para todas las personas con discapacidad, todas, insisto, tengan o no algún tipo concreto de discapacidad y debe adecuarse, debe ser idónea para la realidad de la persona, que debe conocerla, ella y su entorno, que deben solicitarla y que deben negociarla con la entidad, con la administración en este caso, con la instancia pública que la, que la concede y debe ser un apoyo libremente configurado por, por la persona. Eso no está siendo así. Hay comunidades autónomas que la niegan o que ponen eh, trabas para acceder a ella y ejercerla. Falta legislación. Hay aspectos que no están claramente regulados y por tanto impiden el desarrollo de la prestación y falta conocimiento en los funcionarios, en los empleados públicos, en los servicios sociales encargados de gestionar el sistema y a veces también en las instituciones sociales como las nuestras que están más habituadas a gestionar lo de siempre y que necesariamente tienen que evolucionar para establecer, para poner la asistencia personal también en el ámbito de la discapacidad intelectual como prioritaria, como pionera y como vanguardia de los apoyos que necesitáis las personas con discapacidad intelectual y, y del desarrollo. Quiero también eh, insistir en que la asistencia personal, por todos los motivos que acabo de decir, sería muchos más, pero por otros, es absolutamente necesario. Sabéis que estamos trabajando, se está produciendo un cambio enorme, primero de mentalidad, después la materialidad, para que las personas con discapacidad no tengan que vivir separadamente, no tengan que quedar relegadas a instituciones, a residencias, a otras formas de vida colectiva, vivir con otras personas que no es el modo de vida que han querido para sí mismas, o verse obligadas a vivir con personas con las que no tienen relación de afecto, de crear una familia, un entorno amistoso, una unidad de convivencia querida. Hablamos de la institucionalización. Tenemos que cambiar nuestro modelo de apoyos para que no haya institucionalización forzada y para sacar a mucha gente que no desea seguir viviendo en instituciones y llevarlas con apoyos a fórmulas de vida inclusiva, de participación comunitaria. Y eso significará que no se puede sacar a las personas, desde luego sin su voluntad, pero sacarlas de un recurso para dejarlas solas a la intemperie, sin apoyos, sin acompañamiento activo, porque eso será el peor favor que le podemos aplicar a la desinstitucionalización. Y para que la desinstitucionalización, que nos llevará años, no va a ser fácil, que remueve conciencias y que requiere de muchos recursos y de mucha creatividad y pasión, sea un éxito, pues tendremos necesariamente que multiplicar, que expandir la asistencia personal. Porque no habrá posibilidad de vida comunitaria sin tener ese recurso humano, cercano, localizado, donde haya un equilibrio entre la persona que apoya y la persona apoyada, donde siempre la persona apoyada es la que dirija, pero que cuente con ese elemento imprescindible, con esa ayuda, con ese recurso absolutamente ineludible para que su participación comunitaria, su vida independiente y su autonomía personal, estén garantizados. Por tanto, os animo a que nos deis ideas, a que nos digáis cómo tiene que ser regulada esa prestación de asistencia personal a la que queda tanto y también que la exijáis en vuestros ámbitos, que habéis oído que existe la asistencia personal, que queréis conocerla más en detalle, que en su caso, si os convence, la vais a solicitar. Y que no vais a cejar hasta tenerlo. Exigírselo a vuestro entorno, a vuestras organizaciones que os representan, a vuestras redes y también a las administraciones. Porque como bien se decía al inicio, es un derecho y los derechos lo son cuando pasan a hechos. A hechos en el que en la vida de cada uno, cada una de vosotros y vosotras, tenéis acceso y podéis llevarlos a, a la práctica Muchas gracias, buenos días y éxito al Congreso. Muchas gracias, Luis. Ahora paso la palabra a Santiago López. Buenos días a todas y a todos. Estoy muy contento de poder saludaros y daros la bienvenida a este Congreso de Asistencia Personal que organizamos desde Plena Inclusión. Bueno, una pena, eso sí, el, el no poder hacerlo personalmente, quiero decir, en, en persona directa, ¿vale? Es decir, que nos podamos ver directamente tocarnos y, y, y relacionarnos. Ya había cogido un eh, buen camino cuando nos vimos, eh, muchos de los que estamos hoy presentes, nos vimos en Toledo para la puesta en, en marcha de la plataforma, pero bueno, ahora estamos otra vez en, otra, en otro proceso y, y nos toca tener que volver a vernos a través de la pantalla. Bueno, en, en definitiva, saludo como presidente de esta confederación, que como sabéis, reunimos a, 40, a 940 asociaciones de toda España pero que también eh, os saludo en mi condición de padre, padre de una persona, de un joven con discapacidad, eh, y sabéis que las familias estamos muy implicadas en la mejora de la calidad de vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Vosotros estáis muy implicados, pero la familia desde el momento eh, inicial y a lo largo de toda vuestra vida, pues estamos siempre presentes. Sin duda, eh, la asistencia personal supone un gran impulso para que lo logréis. Antes de empezar, quiero saludar a mis compañeros. Y empiezo por mi, por mi compañera eh, de Junta Directiva y vicepresidenta de nuestra confederación, a nuestra amiga Maribel Cáceres. Y por supuesto, a mi buen amigo Luis Callo, presidente del CERMI, al que agradezco que nos acompañe en la presentación de la gran familia de organizaciones que forma el CERMI, y lógicamente a la cual eh, es un placer, como siempre, pertenecer. Nos sentimos. Parte muy, muy importante, muy referente dentro del movimiento asociativo CERMI. Hablando de nuestro propio movimiento asociativo, de plena inclusión, llevamos muchos años defendiendo la asistencia personal, igual que el CERMI, por supuesto. ¿vale? Es un derecho ciudadano que el Estado y el resto de las administraciones públicas como decía hace un momento y que además tenemos que exigir, como decía hace un momento Luis Callo, las administraciones públicas deben garantizar a miles de personas con discapacidad intelectual y el desarrollo. Hemos reclamado y seguiremos haciéndolo eh, que el plan de choque de dependencia eh, del actual gobierno debe contemplar. Siempre dotado, por supuesto, de fondos. Si no tenemos fondos, ¿para qué eh, hacemos eh, el impulso? Es eh, imprescindible. Es un impulso en la, que la de la figura de la asistencia personal. Lo defendemos porque plena inclusión llevamos años desarrollando pilotajes, proyectos, formaciones y equipos humanos que demuestran la valía de esta figura. No es algo que hagamos ahora por casualidad porque se nos haya ocurrido. Llevamos y cualquiera de los que estamos aquí tenemos historia asociativa suficiente para saber que lo, lo hemos trabajado durante mucho tiempo. Bueno, sabéis que nuestro posicionamiento sobre asistencia personal proclama la urgencia de ahondar en herramientas innovadoras. Porque hay que poner los medios para garantizar la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y sobre todo, eh, con las que tienen más necesidades de apoyo. Sabéis que además eso es una constante que tanto nosotros como la plata, propia plataforma de su puesta en marcha está trabajando no dejar a nadie atrás. Debemos poner nuestra ilusión y nuestra energía en convencer a las administraciones públicas de los grandes beneficios personales y sociales que genera la aplicación de modelos de apoyo como el que representa la asistencia personal. Pero también tenemos que formar a profesionales, implicar a nuestras entidades y ampliar el círculo de influencia para que el efecto llegue a muchas más personas de modo que su vida pueda llegar a ser una vida más plena en una sociedad totalmente inclusiva. Con la asistencia personal respaldamos un modelo de vida en comunidad que se fundamenta en el proceso imparable de transformación y que de, de salir de las instituciones en la que plena in, eh, inclusión lleva embarcada desde años. A veces los avances son lentos, somos conscientes, pero todo cambio de tendencia exige una actitud convencida y tenaz. Y así lo hacemos desde plena inclusión, con proyectos tan esenciales como el de asistencia personal o el de la vida en comunidad. Insisto, nos lo acaba de decir nuestro presidente Luis Callo, que lo ejerzamos esa, ese, ese derecho. Que lo pidamos, que lo exijamos donde estáis, como lo estáis haciendo y, por supuesto, en la administración que es quien, en definitiva, nos tiene que, que facilitar el, el recurso. La personalización y la inclusión en el entorno del barrio y del pueblo para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo son elementos centrales de nuestro modelo. Estos objetivos tienen a la asistencia personal como uno de sus mejores aliados. Por ello, os animo a seguir con atención a las, las intervenciones que, desde luego, os aseguro que van a ser muy interesantes, a las, las intervenciones que van a haber en este Congreso. Son personas que saben mucho, sobre todo a nivel práctico. No nos van a contar ninguna historia. Nos van a hablar de cuestiones reales, aplicables en el momento actual. Todo relacionado, por supuesto, con la asistencia personal. Antes de despedirme. Quiero traer aquí a una persona que ya se nos ha ido y que siempre mantuvo la llama encendida de la lucha por la asistencia personal. Me refiero a Soledad Arnau Ripollés, esa gran amiga, esa gran amiga nuestra, esa gran amiga de plena inclusión y del movimiento asociativo de la discapacidad. Soledad, como sabéis, representó la coherencia y la pasión con la que se defienden las ideas en las que se cree de verdad. Su ejemplo nos acompaña, nos acompañará y nos da fuerza para seguir en este camino que solo tiene un destino, los derechos de todas las personas a tener una buena vida. Muchas gracias.